Oscar, y yo estoy deseando que me, que me cuentes este proyecto de gestión del de COVID que te tocó que te tocó liderar, porque además yo le toca de adelantar a la audiencia, que yo me lo sé, ¿eh? no, solamente, no solamente fue ¿no? esa certificación o, o esa, esa auditoría, esos planes de contingencia, sino que no os conformasteis con eso, sino que fuisteis a más, ¿no? a, a una sistemática que quiero que, que quiero que nos cuentes, por favor. Sí. No, efectivamente, ¿sabes? el proyecto de, de protección COVID, que lo llamábamos, era, bueno, pues era, era asegurar de que, de que el virus no entraba a las residencias y no se propagaba. ¿no? Eh, empezamos, efectivamente, con, con unos protocolos de los que hemos hablado y demás, que lo quisimos certificar con, con Anor para, para, para validar, para, para ver si los podíamos mejorar, para asegurarnos de que, efectivamente, eran completos y, y realmente eran, eran adecuados. ¿no? Eh, luego, Teníamos unos COVID managers regionales que daban soporte a los centros. También había una task force que, que lo que hacía era cuando había un brote eh, iba, iba al centro pues, a investigar pues, qué podían haber fallado los protocolos o en la implantación, o sea, qué podíamos hacer para evitar, aprender de, de los errores que pudiéramos tener para, para, para mejorar los protocolos y prevenir futuro, futuras ocasiones. Y finalmente había un programa de inspecciones que colaboramos con, con AENOR eh, en el que visitábamos eh, todos los centros, eh, todos los días se visitaban, en distintos turnos, se visitaban todos los centros para comprobar que, bueno, porque pues su protocolo no solamente estaba en la teoría, sino que eran entendidos, que estaban correctamente implantados, que no había necesidades en los centros y de que, y de que todo estaba funcionando como, como debe ser, ¿no?